Hola, os voy a enseñar el único sitio donde he podido obtener imágenes con inteligencia artificial en formato 16.9 con esa relación de aspectos, yo lo estuve buscando y me ha costado trabajo. La plataforma que nos permite esto totalmente gratis es Canva. Simplemente entramos, nos registramos como en cualquier aplicación, usando Google, usando el correo... Entonces ya es tan fácil como ir a crear un diseño. Vamos a ir a tamaño personalizado... Podemos poner por ejemplo 1920, eh, bueno ya nos aparece aquí, formato de presentación, eh, que está en 16.9, vamos a ir a la izquierda a buscar aplicaciones, vamos a escribir, aunque ya me aparece ahí, pero por si no os sale, buscamos text. texto, texto, imagen, esta es la herramienta que necesitamos. Aquí vamos a escribir lo que nos apetezca, como en cualquier plataforma de inteligencia artificial. Escogemos un estilo, por ejemplo anime retro, y ponemos aquí horizontal y le damos a crear la imagen. Arrastramos la que nos guste aquí.